Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. Hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Gonzalo Vera. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos, ¿a qué se dedica Gonzalo Vera? Bueno, Gonzalo Vera trabaja en Acosur Broker, somos una correduría de seguros bastante grande, cuenta con tres oficinas y yo dirijo la de Fuente Álamo de Murcia. Y Gonzalo, eh, todo este revuelo, esta crisis del coronavirus, a vosotros como correduría de Seguros, ¿en qué os ha afectado y qué decisiones habéis tomado? Bueno, a nivel de trabajo eh, nos hemos cogido los equipos que teníamos disponibles y nos hemos instalado en las casas para poder seguir prestando servicios, puesto que somos eh, una empresa que no podemos cerrar. De la noche a la mañana, los clientes siguen necesitando seguros. Y por el otro lado tenemos la cara de que hacia eh, si la empresa le va mal, claramente eso se nos refleja a nosotros, porque son pólizas anuladas, y bueno, no, no todo el mundo está ahora mismo para pagar ni para tener pólizas. Sí, no, la verdad que la situación es cuando menos muy. Es, es totalmente una controversia enorme. y de cara, por ejemplo, a, a, nivel, a nivel global o globalmente considerado el mundo de los seguros, ¿piensas que va a haber algún cambio que nos pueda afectar a, a todo lo que, bueno, todas las personas, empresas, en ese sector asegurador de cara al futuro por el hecho de, el, de esta crisis del coronavirus? Bueno, ciertamente no lo sé si algo cambiará a raíz de esta crisis en nuestro sector de los seguros, pero intentaremos que todo siga lo más normal posible, puesto que al final en muchos cambios creo que no son buenos. Por la cuenta que nos trae. Sí. Y Gonzalo, ¿qué puede hacer Acosur Broker por, por Cartagena, por los habitantes de Cartagena, de Murcia, de la región en general? Bueno, pues Acosur Broker lo que puedo ofrecer ahora mismo es asesoramiento gratuito. Todo aquel que tenga un problema con un seguro o simplemente duda sobre un seguro, pues si me permite voy a dejar mi teléfono para que todo el mundo que lo necesite se pueda poner en contacto conmigo. Sí, sí, por supuesto. Adelante, más que te lo permito, te lo agradezco porque seguro que alguien puede tener dudas y te considero un gran profesional que estoy seguro que, que eres capaz de resolverlas y ayudar a, a toda esta gente que nos está viendo. Pues gracias. Mira, mi teléfono es el 630-650-700. Para todo el mundo que queda, a su disposición estoy. Pues muchas gracias, Gonzalo. Y por último, sí te pediría que lanzaras un mensaje de ánimo y de apoyo a... a bueno, a todos nuestros seguidores y espectadores que están, que están siguiéndonos a través de las redes sociales. ¿Qué les dirías? Nada, les diría que de esto también saldremos, como hemos salido de tantas otras. Y al final, nada, mucha fuerza y mucho ánimo que es lo que necesitamos en estos momentos. Pues muchísimas gracias Gonzalo por estar aquí con nosotros, por tu consejo por tu ofrecimiento. Y nada, desde aquí deciros eh, que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos por la buena cocina que, que están teniendo nuestras, nuestras entrevistas, nuestros vídeos. Os animamos y os pedimos por favor que sigáis contribuyendo, sigáis compartiendo, sigáis dándole visualización a estas personas que, que comparten con nosotros su tiempo. Y nada más, somos Pequeño Comercio, somos Cartagena. Mucho ánimo.